Este día es filosofías antiguas de la libertad. Pues la dinámica es como lo veníamos planteando desde la, la sesión anterior. Es decir, un compañero o compañera hace una breve introducción y después viene una sesión de preguntas, respuestas o comentarios. Entonces, el mayor preámbulo, pues le dejamos la palabra a Toby. Quiero opinar, después puede tomar el micrófono el tema pues es filosofías antiguas de la libertad y bueno, dice así la búsqueda de la libertad es un anhelo humano y perecedero hombres y mujeres a través de los signos han buscado y han seguido este sueño un gran número de seres humanos aspiran a encontrar en la sociedad un apoyo a su libertad, no una limitante tener los mismos medios económicos para poder desarrollarse plenamente poder desarrollar toda su inteligencia en toda la extensión de la imaginación ...desarrollar la individualidad sin ser absorbido por el grupo... ...finalmente poderse encontrar como libres entre hombres y mujeres iguales... ...sin explotadores ni explotados, sin yo ni amo... ...pero no es fácil, porque hay enemigos poderosos que se oponen a la libertad... ...el poder, el clero, el gobierno, el capital, el dogmatismo, la ignorancia y muchos más... ...como decía Maratesta, el ser humano tiene una cadena atada a sus pies... ...y sus dominadores le dicen que es gracias a esas ataduras que puede desplazarse que ese caminar errático y tortuoso es la libertad. Y si rompiera esas cadenas, sobrevendría el caos. Así son las cosas y así hay que aceptarlas. Esas cadenas son gobiernos, religiones, propiedad privada, poder, ideología dominante, etc. Pero en otra ocasión no hablaremos de eso. Hoy habrá que volver a mirar atrás en el infinito del tiempo para buscar entre las sombras algún destello de la libertad. Decía Tucídides, eh, que nació en el año 460 a.C. en su obra la guerra del Coloconeso, Decía, antes los naturales de ella, o sea, se refiere a Grecia, se mudaban a menudo de una parte a otra y dejaban fácilmente sus tierras. Cada uno lograba aquel espacio de tierra que le bastaba para vivir, no teniendo dinero. Y pensando que en cualquier lugar podían encontrar el mantenimiento necesario de cada día, importándoles poco cambiar el domicilio, lo más y mejor de todas aquellas tierras siempre tenían mudanzas de habitantes y moradores, en otras muchas costumbres se podía mostrar que los griegos antiguos vivieron como ahora viven los bárbaros. Por lo que deducimos que en ese tiempo no existía la propiedad privada, las banderas, las fronteras, el nacionalismo ni el Estado. ¿Cuánto duraron estas sociedades sin Estado, sin propiedad y sin gobierno? Una pregunta que no tiene fácil respuesta. Marvin Harris en su obra Jefes, Cabecillas y Rosones nos dice ¿Había vida antes de los jefes? ¿Puede existir la humanidad sin gobernantes ni gobernados? Los fundadores de la ciencia política creían que no. Y más adelante afirma, a juzgar por los ejemplos de bandas y aldeas que sobreviven en nuestros días, durante la mayor parte de la historia, nuestra especie se manejó bastante bien sin jefe supremo. La vida del hombre transcurrió durante 30.000 años sin necesidad de reyes, ni reinas, primeros ministros, presidentes, parlamentos, congresos, gabinetes, algo así, les jefes, cárceles y penitenciarías. A estas sociedades, Harry las llama pueblos igualitarios. En Class 3, en una entrevista publicada en Antimitos, y, y a su vez reproducida en Ixtus, dice Me pregunto por qué las sociedades sin Estado son sociedades sin Estado Y al hacerme esta pregunta, me parece percibir que si las sociedades primitivas son sociedades sin Estado Es porque rechazan al Estado, son sociedades contra el Estado Entonces nos preguntamos cuándo nace el Estado Clas 3 nos indica que al nacer las ciudades nacen los Estados es por ello que las ciudades son antiguas como el Estado, y cuando nace el Estado, nace la división de clases, la desigualdad y la tiranía, donde unos pocos mandan y los demás obedecen. Así fue como surgieron las primeras ciudades y civilizaciones, Sumeria, Acadia, Babilonia, Sain, Asiria, Tracia, Fenicia, Grecia, Etruria, Roma, etc. Por el surgimiento de las ciudades, las sociedades sin Estado se ven reducidas. Sin embargo, en esas ciudades y culturas hay indicios de personas y escuelas que buscan la libertad. Primero, donde hay ignorancia y fanatismo, hay el deseo de conocer la verdad. En Sumeria, los habitantes de Uruk piden ayuda a los dioses contra el cruel y opresor Gilgamesh. Ellos responden limpiando a Enkidu, que nace entre animales, por lo que podemos decir que es un salvaje. Enkidu es atraído por una mujer y civilizado por ella. Este es el primer relato humano que queda escrito en tablillas de arcilla, escrito en letras cuneiformes, que es la primera escritura del ser humano, lejos de los dibujos simbólicos. Es una leyenda que fue escrita hace 4.500 años y que posiblemente su origen sea aún más remoto. Así nace la libertad de expresar por escrito las primeras ideas y transmitirlas a nuestros semejantes, porque se escribe para los demás, para preservar la memoria. Segundo, donde hay tiranía nace el deseo de ser libres. A la sombra de las pirámides egipcias se gesta el descontento de los esclavos, hasta que estalla la revuelta que da origen a la primera huelga en la historia, el 14 de, novie de noviembre de 1152 a.C., hace más de 3.000 años. Tercero, donde nace la escritura, la inventiva toma vida suelta para comunicar y hermanar pueblos. Primero fue la escritura cuneiforme, practicada por sumerios, acadios, babilonios y asirios. Después jeroglíficos, que es una escritura pictográfica, practicada por los egipcios. Los fenicios inventaron el alfabeto lineal creado aproximadamente hace 1600 años antes de Cristo este alfabeto fue tomado por los griegos y después los romanos quienes lo modificaron hasta llegar a la escritura actual así que podemos decir que si escribimos lo debemos a los fenicios cuarto, nace la filosofía mientras en Egipto y Babilonia predominan las creencias religiosas los mitos y las explicaciones sobrenaturales en Grecia los primeros pensadores analizan los mismos problemas pero dándole una explicación basada en la razón Tales de Mileto, nacido en el año 624 a.C., es considerado el primer filósofo, seguido a Anaxímenes y Anaximandro. ¿Cómo no sorprendernos de la afirmación de Anaximandro, nacido en el año 610 a.C.? Decía Anaximandro, todos los seres derivan de otros seres más antiguos por las transformaciones sucesivas. Es decir, aquí se adelanta Darwin en la cuestión de la evolución. Fueron muchos filósofos los que hicieron en la época griega, algunos famosos como Sócrates, Platón, Aristóteles otros menos conocidos como el demó demócrito, Heráclito, cada uno de ellos representaba una corriente de pensamiento y formaban escuelas para este objetivo de esta charla solo daremos un breve bosquejo de tres escuelas empezaremos con los cínicos, su iniciador fue Antístenes la escuela cínica despreciaba el poder, aborrecía los lujos rechazaba las comodidades, lo superfluo, se burlaba de los ritos y las creencias religiosas Gustaba del amor libre, despreciaba los honores, las propiedades, no respetaba a nadie, rechazaba la civilización tanto que eran ágrafos. Sus más notables maestros no dejaron nada por escrito. Lo que conocemos fue rescatado y transmitido por sus discípulos. Hacían un constante llamado a regresar a lo natural. Los cínicos se decían a sí mismos cosmopolitas, es decir, ciudadanos del mundo. Diógenes fue famoso por sus excentricidades, por despreciar a Alejandro, Masturbarse en los templos, andar por la calle de día con una lámpara buscando un hombre honrado. Carantes fue otro importante cínico, nació en Tebas Conoció a Diógenes y junto con su esposa Hiparquia Renunció su riqueza a su posición social y se unieron al cinismo Crates era famoso por abrir las puertas de las casas y entrar a dar consejos aunque no se lo pidieran Algunas casas sabían poner un letrero diciendo Aquí puede entrar ese buen demonio llamado Crates. Con su palabra y sus actos predicaba la autarquía y la sencillez como el único camino para alcanzar una vida feliz. La sencillez implicaba quedarse solo con lo mínimo, desprendiéndose de la familia, las propiedades, las costumbres sociales e incluso las propias opiniones. Los cínicos, las únicas leyes que respetaban eran las leyes naturales. Un discípulo de, un discípulo de Crates fue Zenón, y con él empieza la filosofía estoica. El estoicismo es una filosofía basada, fundada por Zenón... Su doctrina filosófica está basada en el dominio y el control de los hechos, cosas y pasiones que perturban la vida, valiéndose de la valentía y la razón del carácter personal. Pero Rondo en su libro del estoicismo, dice, se asocia coloquialmente al estoicismo con la resistencia serena al dolor y a la adversidad, con la virtud de la fortaleza y con la resignación. Una cierta espe especialización sacaría a relucir la autarquía, la patria, la ausencia de pasiones y la ataraxia, la tranquilidad del espíritu como los ideales se cumplir el estoicismo tuvo su auge en Grecia y después en Roma más de cinco siglos fue una de las escuelas más despatadas entre los estoicos hubo mucha gente cercana al poder Sénica, eh, muchos que estuvieron cercanos ahí pero también había esclavos y se dan los dos extremos en esa escuela un emperador como Mauparelio y un esclavo como Epicteto son exponentes de la doctrina Decía Epicteto, quien fuera esclavo y además ágrafo, es decir, nunca escribió nada, al igual que los cínicos no, no consideraban importante escribir sus ideas ni dejar nada. Decía Epicteto, libre es el que vive como quiere, Aquil, aquel al que no hay modo de obligar, ni impedir, ni forzar, aquel cuya voluntad no encuentra obstáculo, cuyos deseos logran su objetivo. Más adelante dice, ¿Quién quiere vivir en el error injusto y ruin? ¿Quién quiere vivir en la pena y en la lidia? Nadie de modo que ningún vicioso vive como quiere por lo tanto no es libre para el estoico es desdichado aquel que pierde las cualidades humanas porque evidentemente se deshumaniza el del esclavo dejó algunas frases como estas la felicidad no consiste en desear cosas sino en ser libre ninguna persona es libre si no es el es mismo su propio amor para los estoicos consideraban que que lo más importante era, era la razón y para ellos la razón casi la identificaban como si fuera una de edad la libertad de ellos basaba en la razón y por eso el podía decir eh, la razón me ha hecho libre por lo tanto ningún ser humano me puede ser esclavo con respecto a los esclavos Seneca dejó escrito en la carta 57 dirigida a Lucilio le dice a Lucilio piensa voluntariamente en que ese que llamas esclavo nació de la misma semilla que tú goza del mismo cielo, despide igual, vive igual, y muere igual. Tanto tú puedes verlo al libre, como al a ti esclavo. Los estoicos creían tanto en la libertad interior, que le llevaban al extremo de considerar el suicidio como algo bueno y deseable. Sus dos primeros maestros, Zenón y Cleantes, se suicidaron. Los esclavos eran considerados como iguales por los estoicos y los cínicos. Entre los epicureístas, no solo los esclavos eran bienvenidos, también las mujeres. Por último, daremos un vistazo muy leve a los hedonistas epicureístas. En este sentido no quise extenderme mucho porque aquí hay gente que sabe más de eso que yo, entonces aquí seguramente habrá buenas opiniones acerca de esta escuela. El epicureísmo es un movimiento filosófico que abarca la búsqueda de una vida feliz mediante la búsqueda inteligente de placeres, la ataraxia y las amistades entre sus colegios. Fue enseñada por el epicuro de Samos que fundó una escuela llamada El Jardín y cuyas ideas fueron seguidas por otros filósofos llamados epicureos. En la escuela de Epicuro se daban cita mujeres esclavos sin ninguna dis discriminación La escuela fue perseguida años más tarde por la Iglesia Católica y por todas las modales represoras del placer Según Epicuro, el objetivo de todas las acciones de los seres vivos es la búsqueda del placer El placer y el dolor son los motivos fundamentales de todas las acciones de los seres vivos El placer puro es el bien supremo y el dolor el mal supremo la felicidad se consigue a través del placer si queremos ser verdaderamente felices lo único que tenemos que hacer es darnos todo aquello que nos produzca placer. aquí al final me hubiera gustado hablar de la filosofía china la verdad ya no me dio mucho tiempo pero siempre me llamó la atención que entre los taoístas exista una similitud de pensamiento con Heráclito y siempre me he preguntado si fueron los orientales quienes influenciaron a Heráclito o fue Heráclito quien influenció a los, a los orientales en esa le llama Borges lógica paradójica, esa de, de venir de Heráclito que nada permanece, todo, todo es jugar, todo se cambia, que aquel río en el que un día te metes, al momento de meterte el mismo, el río ya no es el mismo y tú tampoco, esa mutabilidad que maneja el tiempo. Todos estos filósofos y esos pensadores tenían como objetivo el libertar a los hombres. Ciertamente las críticas que se le hacen a estas filosofías es que eran filosofías intimistas, es decir, era la libertad interior, pocas veces era transmitida hacia lo social. A excepción de los cínicos y de los epicureístas que eran como creadores de escuelas en la calle que eran filósofos que llevaban la vida a lo social, eh, las otras eran como más la libertad interior. Sin embargo, ningún anarquista desprecia a aquellos pensadores en otras épocas, o en otras tierras, ella han buscado la libertad por diversos medios, ellos han tratado de llevarlas a sus últimas consecuencias, a sus capacidades, a sus medios. Cuando hablamos de estas filosofías, hablamos de dos mil años atrás, hablamos de más años atrás. Entonces, por lo tanto, es, esta sesión es eso, la búsqueda en el pasado de esos filósofos y esas ideas que se acercaban a la libertad. Bueno, por mi parte es todo. Pues bien, hasta aquí. La presentación por parte de Pasamos a la segunda parte que es, pues, la ronda de preguntas, comentarios, y entonces, pues, aquel o aquella que quiera, está el micrófono abierto. Era nada más eh, complementar un poco lo que se había expuesto yo pensaría que y leyendo los textos que, que compartieron este, respecto de digamos modelos pre-anarquistas para-anarquistas yo no lo podría considerarlos estrictamente anarquistas ¿no? por cierta consideración pero día, por ejemplo pensando en lo de los chinos pienso yo que más que anarquista, inclusive Lao Tse que se menciona mucho en los escritos, que tiene otro escrito que se llama Wen creo que era minarquista y creo que lo más interesante del pensamiento taoísta era que más que como definir un modelo ideal social definía como la posibilidad de que hubiera cierta consecuencias de determinadas formas de gobierno es como más una epistemología para mí lo que aporta el taoísmo, que admite toda forma de gobierno, pero también lo que eso engendra, o sea, eso lo mismo en el Estado técnico lo manifiestan. Y en segundo lugar, desde ya que también desde el propio cristianismo hubo en un momento modelos sociales, por ejemplo, como los benedictinos, como de trabajo comunitario y de autosustento, ¿no? como antecedentes también de, esa, de ese lado. Serían nada más... Por esa línea de, de, la, de la organización de, de ciertos grupos, igual como lo este oficial, este Igual yo leyendo a Bakuni, igual hay algo que me interesa mucho: el anarquismo es la forma de organización que se, que se promueve. Y este, igual hoy otra vez leyendo esto de, de algo de Bakuni que estaba leyendo decía, bueno, no nada más su idea de, de él era eh, quitar al Estado sino que igual decía, bueno, o también se podría mantener el Estado pero con otra organización radical que sería el respeto hacia la libre organización de distintos este, pueblos o distintos estados igual no era solamente la idea de, bueno, vamos a derrocar al Estado sino que también se podría mantener el Estado pero con, una, con un cambio radical y que es igual, como decía, de estas lecturas este, sobre quién, es, este, quién podría dirigir sin, sin ser un... pues sí, como que si caer en un tirano, sin caer en tener la posición de, de líder, de a quién seguir, sino que igual todas estas ideas de, de que los pueblos se puedan organizar por sí mismos eh, queriendo a, este, teniendo asambleas eh, viendo también todos los recursos que pueden tener y que también de eso que se organizó ya como en una asamblea y todo eso que igual se puede otra vez tirar esa idea y volver otra vez a reconstruir a partir de ahí o sea que no mismo igual se queden con, con esa idea de, de organización entonces es algo que a mí me atrae mucho el anarquismo o sea igual podría pensar que en nuestra época pues bueno como le dijimos la anterior vez, todos eh, trabajamos, todos a la vez le servimos al capital. No podríamos negarlo que todos tenemos algún trabajo de que por sí mismos caemos ahí, pero pues igual a mí lo que me gusta es todo esto de, de la organización, de ver cómo la misma gente puede organizarse y que igual también con el, tampoco diríamos que el Estado nos respetaría si nos organizamos, porque realmente hay eh, las matanzas de Guerrero en el 70, por si sí, organizarse en un pueblo pues igual los, los, los, los matan mandan a los, a los militares Chiapas mandan a los militares pasa eso, pero igual está muy difícil como lo dice Bakuni que, que respete el estado, la organización de la gente es muy está muy cabrón pero pues bueno, es, es la idea que, que se puede traer y eso es lo, algo que, que a mí me atrae mucho el anarquismo y que me gusta mucho esta idea de, de la organización que se puede hacer y que bueno, sin caer en, en algo fijo, sino que eso puede ser continuo, continuo, la organización así. Pues bueno, nada más querer un comentario de eso. Bueno, el tema de hoy no es precisamente el anarquismo, es filosofías antiguas de la libertad. La, la vez pasada llegamos creo, a un punto de acuerdo en el cual establecimos que el anarquismo como movimiento social tiene un momento de fundación, tiene un desarrollo y luego podemos discutir si muere renace etc. ¿no? Este momento de fundación que luego lo veremos es la primera internacional en el, en el seno del movimiento obrero pero, como lo dijo Tobey ese anhelo de libertad que plantean eh, los clásicos y los fundadores del anarquismo como movimiento organizado se puede arrastrar en todos los tiempos y en todas las sociedades entonces el objetivo de, de, de la reflexión de hoy es entender o, o intentar entender qué nos pueden decir a nosotros o esos perdón esos no es, ¿qué nos puede decir también? ¿Qué, ¿qué nos puede decir a nosotros hoy, en el siglo XXI ¿no? a nosotros que, que buscamos la libertad, que buscamos cambiar el mundo de todo lo que queremos hacer e, esa gente que, que empezó a pensar hace 2500 años en Grecia o, o en China ¿no? entonces, bueno se puede discutir y, y creo que es interesante discutirlo, en mi caso digamos de los griegos de los que eh, habló eh, Tom ¿qué es lo que me interesa? me interesa lo siguiente que lo siguiente que si yo hablo hoy un libro de filosofía cosa que hago raramente, o sea, y, y, y, intento leer la idea que era la, la filosofía analítica pero o sea, no entiendo nada o sea, no entiendo nada y no es porque yo sea, sea imbécil sino porque es una filosofía que está dirigida a eh, es endogámica, ¿no? está dirigida a otros filósofos, no tiene que ver con una reflexión sobre qué hacemos nosotros en este mundo. Ahora, ¿qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que me interesa de los griegos? Que todo, todas esas escuelas que nombró eh, Toby se plantean qué carajo estamos haciendo aquí y ahora y cómo la filosofía puede ayudarnos a mejorar nuestra vida los estoicos, los epicureos este, los, los, los eh, materialistas tipo Demócrito, no, no hacían un discurso que se dirigía a, a otros especialistas intentaban poner sobre la mesa unos temas que tenían que ver con la comunidad, que tenían que ver con todo el mundo ¿no? Entonces ahí, como lo dijo Tony surgen cosas muy interesantes porque por ejemplo, Epicuro pues plantea una filosofía del de, de presente y claro que nos tienen mucho que decir y, y si por ejemplo vamos a ver también lo menciona Tom y la cuestión del jardín del Picuro bueno, va, vamos a ver, ese chingado jardín de Picuro se desarrolla paralelamente a la academia ¿quién funda la academia? Platón, ¿qué empieza con Platón? la desgracia en la historia de la filosofía ¿y por qué empieza la desgracia? porque separa el cuerpo del alma el cuerpo es malo y el alma es el, el, el, el mundo de las ideas, el, el, el, el mundo donde el placer está ausente, etcétera, etcétera. Ese es el mundo bueno. Bueno, con esta filosofía de Platón, que luego le toman los cristianos y, y dos mil años de historia de la filosofía, empieza la desgracia. Pero sí hay otra, eh, otra manera de, de, de ver eh, eh, todo esto, que es la de Epicuro. En, en la academia, ¿quién estaba? Estaban lo, los selectos, los intelectuales encumbrados de la época, y en el jardín. Como lo dijo, todavía están los esclavos, las mujeres, la, la gente como ustedes y yo y todos los que estamos aquí. Entonces, es una manera que podemos recuperar, o sea, la idea del cantil. La idea del cantil es la idea del convivio, de estar juntos, de la ayuda mutua. Y hay otra cosa que es interesante de, de, de Piccolo. Que, le toma, que esa sí la retoma el anarquismo clásico y es la idea del contrato pero no el, no el contrato en el sentido económico liberal, porque sino el, el contrato en el sentido de que, que yo y, y, y, y el Kiko eh, tenemos que encontrar un punto en común y yo no lo tengo que joder a él y él no me tiene que joder a mí y, y podemos eh, a partir de eso construir algo juntos yo y todos ustedes, etcétera, etcétera ¿no? Entonces, esta idea del, del contrato está en Epicuro y, y la idea del contrato la retoma Proudhon de otra manera, la, la retoma Rousseau en, en sentido eh, liberal burgués y, y la retoma Proudhon en sentido contra y contra de Rousseau ¿sí? y, y, y lo, lo retoman en, en el sentido de la anarquía etcétera, etcétera, entonces para no hacer el cuento largo sí es, eh, creo recuperable para todos nosotros digo, no tenemos que volvernos especialistas de filosofía griega ni mucho menos, pero, pero podemos ver que tenemos Abuelos interesantes en todas las culturas, ¿no? en el caso de, de, la, de la tradición eh, occidental, la tradición occidental es el, el capitalismo, to todas las desgracias que conocemos, pero también es esto: también es la, la tradición filosófica ninguneada, son las revueltas de los esclavos. Y luego uno va a ver cómo por casualidad, bueno, como uno dijo también, uno de esos esclavos, que nunca lo sé pronunciar, de, de, de to, ese, bueno. bueno. Ese era un esclavo y era un filósofo. Entonces podemos encontrar, a través de, de conocer esas otras maneras de estar en el mundo que, que existieron anteriormente, podemos hacer validar esta famosa cita entre las generaciones pasadas y las nuestras que puede enriquecer el mundo en el que estamos nosotros ahorita. Eso es lo que quiero decir. Entonces, pues bien, un breve promocional aquí. En mi mano izquierda están los compañeros de Café Victoria y tienen cafecito de cooperación voluntaria. Okay. A una hora que a lo que decía el compañero, hay algo que sí como que debemos de criticar fuerte, ¿no? Que es el intelectualismo lo, lo que muchos quieren hacer de que empiezan a hablar de tal escritor, de tal cosa y usan palabras que muchos luego no entienden, este creo que es un proyecto, este taller de que empiece a incluir personas que neta no entienden nada de sociales, que han estado en otras áreas concentrados o, o que simplemente no nunca han leído este tipo de libros porque llega a ser pesado, porque llegan a, a tener un... Pues como un miedo ante tanta palabra desconocida, y por ejemplo, ahorita, por ejemplo, el compañero dice este, epistemología, ¿no? Epistemología, eso es. Entonces, algunas personas van a decir, pues, ¿qué, qué, ¿qué es eso, ¿no? qué madre es eso? Entonces, tratar de hacer nuestro lenguaje lo más, lo más incluso corriente, ¿por qué? Porque si no nos volvemos otro intelectual más de esas universidades a las que también es una institución y que tenemos que derrocar esos institucionalistas esos profesores, esos maestros blah, blah, blah, que usan sus palabras para crear una élite crear un grupo de personas que tienen una especialidad que hablan y, y, y entre ellos se comunican, es lo que mencionaban ahorita que, que luego por ejemplo en la introducción o, o de, la, de la lectura que ahorita tuvimos de todas esas palabras yo las, yo las compartí con, con otras personas que, que apenas están integrándose, o sea son unos chavitos de, de prepa, ¿no? Ellos, o sea, no, no van a entender mucha, mucha, de esta onda, pero entienden las bases. Y esas bases son las que creo yo que aquí podemos explotar y, y podemos sacar, para esas ondas de cruz decimos, bueno, entiendo esta onda, pues las voy a, a digerir, las voy a masticar bien y voy a sacar algo que todos podamos entender y que todos podamos hablar, si no nos quedamos como que. así como que, ay no es que yo no me sé el nombre de este güey y. No, pues cómo voy a hablar, no, la verdad tenemos que quitarnos esa mentalidad de que para poder hablar tienes que citar o tienes que decir textualmente lo que dice tal escritor, porque eso solamente hace que esto se vuelva una, como, como dicen, una demagogia, una élite de no, yo soy, yo soy más natista, yo sé más, yo te puedo citar a quien quieras, no, o sea, aquí no es de ver quién es más ni quién es menos, ¿no? Aquí tratamos de, de tener una, una crítica constructiva una plática que nos nutra a todos, y bueno, ahí ahora sí quiero hablar un poquito de lo que, como dicen, hay que rescatar de esta lectura. Algo que me interesa, del ahora sí que de las tres, tres corrientes principales que habla la lectura, que es tanto el cristianismo, lo que es los griegos y los chinos, es el naturalismo, o el, o el ser naturalista. ¿Qué es eso? ¿Qué tan apegado? ¿Qué tan qué tanto te relacionas tú con la naturaleza y no solo tú, sino las, la sociedad las personas con la naturaleza muchos de ellos incluso tienen como una creencia este, de que la naturaleza misma es como un dios o como, o como una, una deidad ¿no? un, algo, más que no, algo más que la humanidad entonces este, eso a lo mejor va con el compañero que decía hace rato ¿no? que algo que se les puede criticar no es como que es todavía esa creencia que tienen de que hay algo más, ¿no? lo que algo me, eso, Y eso lo mencionan mucho con los, tao, los taoístas y este escritor que mencionó también, que es Lao Tse. Algo que me gustó también fue el, la, el diferenciar lo que es como la naturaleza y la convención, que es esa diferencia de lo que ten, no somos nosotros naturalmente, o sea, todos comemos, todos tomamos agua todos cagamos, todos hacemos eso eso nos, nos constituye como alguien, como un grupo de personas como un grupo, una humanidad incluso no una humanidad, sino seres vivos en general, y somos iguales ante ese aspecto y que entonces la convención que es lo que mencionan, que es el NOMUS este, y no usar esas palabras obviamente es, es son como esas reglas esas esas este, leyes que se empiezan a imponer a partir de un grupo que, que trata de, de ejercer un poder, de ejercer como cierta violencia incluso otras personas, para tener la verdad, tener la razón. Entonces ahí está como esa, esa doble parte de lo que es el Estado, que viene que, viene, que parte de la convención, que parte de esa este, como... pues querer imponerse a alguien sobre otro a partir de la palabra y la, y la naturaleza, que es la física, que es lo que nosotros somos, cómo nos, cómo nos vamos con la naturaleza, cómo nosotros somos con la naturaleza y nosotros con nosotros mismos, ¿no? Valga la redundancia. Y, bueno, pues sí, este pues nada más creo que es lo único que podría decir. Ah, quise <risa> intentar hacer una un, neta, un escrito bonito de lo que leí, pero... Terminé diciendo que no es una lectura para iniciarse, no es una lectura que neta le pongas a cualquier persona y te la va a leer completa y te va a decir algo. No es una lectura para iniciarse y creo que la idea del taller como que es tratar de sacar ideas que puedan, pues, ahora sí que restregarse ahí por toda, y todo donde andemos y pisemos, ¿eh? Quería hacer un comentario de la lectura, me pareció buena, pero después sobre la duda de retomar a los filósofos... Bueno, los filósofos nos permiten reflexionar y preguntarnos, no, no nada más es citarlos y conocerlos por interesantes, sino porque ellos reflexionaron y estaría además este, como un ejercicio repensar y preguntarnos con ellos entonces me pareció interesante siempre ha habido respuestas al poder y siempre ha habido levantamientos pero no tenemos esa huella no tenemos la constancia y entonces estos primeros filósofos griegos son disidentes eh, pero tuvieron la libertad de disentir ¿no? y es interesante su reflexión y su mirada hacia la vida pero bueno yo quería poner el acento en epícteto eh, hay un libro que se llama El Espíritu de la Libertad que los convoco a que la lean él no tuvo la libertad, él fue un, un prisionero y solamente tuvo la libertad de pensamiento es un libro muy interesante precisamente por las reflexiones quizás actuó poco, pero él nos va a replantear desde la prisión, desde la represión que la primera libertad es, es la razón precisamente y él razona desde la prisión que el poder está dado por los que lo sustentan. Es muy interesante su libro porque dice vamos a ver qué, qué poder le estamos dando y en qué acciones. Entonces él invita a no, a no, a no obedecer, a la no obediencia. Entonces dice, por ejemplo, en algún eh, discurso político nos podríamos voltear todos de espaldas, o sea, es pequeño y no nos van a meter a la cárcel y etcétera, él plantea esa es mi invitación, o sea tampoco hay unas respuestas, pero hace una serie de planteamientos de ejercicios de libertad que que bueno, él los, los practica, pero es muy reprimido, pero se da cuenta que el poder radica en la desunión, o sea en la desunión y la individualidad es en la que reside el poder de quien lo sustenta, entonces bueno, es un ejercicio, no sé si usted en las lecturas, sino bueno, yo estoy dispuesta a facilitárselos, pero sí creo que es importante leer a Epicteto por esto por este estos planteamientos hay otro libro que se llama El Espíritu de la Servidumbre que también este él es un oficinista de la, de la Francia de los siglos XVI algo así y también empieza a plantear y entonces igual no son lecciones, no son frases que aprender, no son este, citas, pero hagamos con ellos el ejercicio de la filosofía, reflexionar, replantear y preguntarnos. Gracias. considero lo más importante de lo que habló Toby y que es tal vez el eje más importante, digamos, el único eje del anarquismo, hemos estado discutiendo eso y no hemos llegado a un acuerdo entre los anarcoliberalistas los anarcoliberalistas y todos estos distintos tipos de anarquismo que hay pero creo que el único eje que nos une es la libertad entonces ese es el eje que pues, hasta cierta manera nos va a, a, a unificar, a cohesionar como tal. Eh, considero que, que sí es importante eso, ya que eh, de ahí parte el anarchismo, ¿no? De este, cómo buscar la libertad. Eh, hablaba de los cínicos, de los estoicos y de los epicuros, ¿no? Eh, ellos eh, hasta cierta manera hablan tanto de la búsqueda de la libertad pero ellos más hablan de la búsqueda de la felicidad. ¿no? Eh, para los cívicos la, eh, la búsqueda de la felicidad era generalmente por las experiencias. ¿no? Eh, y mientras los estoicos eran, ellos creían que tenían que haber un proyecto para buscar la felicidad. O la, y para los epicuros hablaban del acontecimiento. Ellos eh, se más en la cuestión del acontecimiento como una forma de buscar la felicidad. Consideramos eh, en este aspecto que tenemos que buscar las tres formas ¿no? para un, conseguir una, una forma de eh, más una cuestión de la felicidad, una cuestión de la, de la libertad eh, y que esta búsqueda de la libertad sea como el, el, el eje del anarquismo y bien lo va a replantear este, de Cuny. ¿no? De Cuny va a decir la libertad de unos, la libertad de todos. Eso es eh, lo que nos va a unificar hasta cierta manera, pero también nos va a dividir, ¿no? De cierta manera, debemos de buscar esta eh, sincronía entre lo individual y lo colectivo, que no hay verdaderamente una cuestión, no no es una fórmula porque no la hay, es algo que tenemos que construir continuamente y que debemos eh, eh, estar en constante recreación y construcción. este... Eh, a mi gusto la mejor eh, este, definición de anarquismo sería el, el anarquismo es el compañero de la libertad sería para mi gusto eh, cada quien con pues, su definición de anarquismo ¿no? y pues eso sería este, ¿no? también hay que entender que pues eh, eh, esta es una cuestión de, de la concepción griega pero sería bueno también haberlos planteado desde la cuestión antropológica, no porque de cierta manera Diríamos este, qué pasó antes de, de toda esta civilización, que la civilización es una construcción social. Entonces, ¿qué pasó antes de la civilización y cómo construimos todo esto? y, y de ¿Cómo llegamos ¿no? a, a lo que hacemos, a lo, al, al humano como tal? ¿Cómo lo construimos y cómo podemos construirlo de otra manera? Pues, Gracias por compartir. Me gustaría iniciar un poco como pues, bueno, pues, eh, planteando o tomando un poco lo que comentaba la compañera sobre la reconstrucción y el repensar de los conceptos. Creo que Cano, Cano eh, tuve muchos conflictos con él para lograr entender un poco la idea de la naturalidad en su planteamiento, pero de algo me sirvió en cuanto a replantearnos lo que consideramos como religión, lo que consideramos como el sistema de los componentes que... La estructura social, por así decirlo. Creo que es bastante interesante lo que él puede lograr a través de este concepto de la naturalidad. En el caso de Papelletti, creo que me parece más interesante la reflexión que tiene hacia sí mismo. O sea, me refiero que creo que el anarquismo ha querido algo que es fundamental, de reflexionar sobre nosotros mismos. Y creo que eso es es lo que se debería retomar nuestras de lecturas si y al momento de revisar a los griegos y demás esta corriente filosófica, reconectarnos con nosotros mismos para poder llegar a hacer un análisis de que estamos haciendo con el anarquismo Pásame. hola este, estoy completamente de acuerdo con lo que decías, con lo que decías tú sobre, sobre no empezar a hablar tanto sobre sobre autores que a citar como locos eh, y me acabo de mover algo que acabo de decir ¿no? o sea, antes de ti tú sobre verlo desde un punto de vista como antropológico Hemos, eh, ahorita que empezamos a hablar eh, empezaron a hablar un poquito más sobre, sobre los griegos sobre sus ideas hablaron por acá sobre replantearnos los conceptos y todo eso eh, a, a mí me llamó la atención otra cosa mientras estaban dando ahorita la de lectura hablaron algo sobre los pueblos igualitarios o sea, las sociedades primitivas y por ahí mencionaron algo de que estaban contra el Estado pero o sea, mi pregunta es, ¿realmente con ellos existió un Estado como para estar contra el Estado? entiendo que fue después que comenzó a, a, a construirse no entonces no sé si, si fuera buena idea empezar a plantearnos, incluso un poquito antes de de preguntarnos con los griegos como decían o replantear los conceptos pues, y todo eso, más o menos especular un poquito qué fueron estos, estos pueblos igualitarios, estas sociedades primitivas. Eh, lo primero que me salta de ellos es que eran, pues, eran pueblos muy pequeños, no había tantas personas. Eh, de cierta forma creo yo, que existía más control justamente porque no eran tantos. Entonces, ¿qué pasa actualmente? Que pues somos. Somos un chingo, somos demasiados. Entonces, sería bueno como replantearnos qué sería estar en una sociedad primitiva como, como la que tienen ellos, pero en nuestros tiempos, en donde somos bastantes. Bueno, este, sí, de la cuestión antropológica inclusive mencionaron a Ted Classroom. Él, él aborda esa cuestión y él personalmente ahora que menciona lo del Estado dice que para él la, parodiando más que la, la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases la historia eh, pre-civilizada en, en sus términos es la historia contra el Estado así la define Petra este eh, y también Capelletti tiene un libro una historia del como del paleolítico, ¿no? bueno de las sociedades pre-Estado también tiene una, una historia eh, Ah, sobre lo que decía el compañero yo pienso que si sí es necesario a veces entrar términos que son muy particulares de determinado pensamiento siempre sobre la base de quizás se hace en este ámbito aclarar bien de qué se trata el concepto ¿no? y, y también pensar que también la libertad eh, pensando en el artismo eh, también dio pauta a una libertad narrativa enorme, por ejemplo eh, perdón tal? que tenga si que citar, no es que sea un vicio pero es que es como importante, por ejemplo este, este manifiesto de Guy Debord, de Bird del espectáculo es súper críptico súper complejo pero no creo que eso lo demerite no en este ámbito creo que entiendo que sea habría que usar tal vez términos más, más generales o en dado caso que sea importantísimo mencionar un término este aclarar de qué trata no y eh, e inclusive una subversión del lenguaje pensado de dadaísmo o por ejemplo el, el uso de las gitanacáforas en este julio cortázar. Es siempre ha habido inclusive a nivel de lenguaje la necesidad de subvertir tanto cierto academicismo como también el uso del lenguaje común. O sea, las dos cosas también se, se han, se han este, discutido. Yo ah, ah, quisiera comentar más cosas sobre los contenidos de los textos, pero ahorita haré unas preguntas, que es eh, sobre el mundo antiguo pensando... Ah, bueno, antes de eso, eh, de las civilizaciones que mencionaron no la mencionan en un texto como tal, pero una de esas civilizaciones que es previa a la sociedad, eh, a la civilización de castas eh, de los mogoles, que del norte de, de, de, de India descienden y conquistan lo que era la civilización del Valle del Indo, que es lo que mencionan en el escrito, pero no lo definí como así si les interesa. Así se llamaba esa civilización que no tenía clases, pero sí había desarrollado un alto desarrollo civilizacional a pesar de no tener jerarquías sociales, y que después va a dar cuenta de una sociedad de castas, ¿no? Nada más quería hacer una... Bueno, pregu... después quisiera participar más en el tiempo, pero quisiera hacer dos preguntas. Uno es, por ejemplo, esta idea de la huelga de los egipcios eh, en función de qué idea de reivindicación o de lucha se se han hablado de otro tipo de humanidad en términos de su construcción del mundo y de su interpretación de cuál es el rol de, del trabajo. Por ejemplo, pensar que antes, por, por la... Eh, la fuerte relación de lo material con alguna dimensión metafísica, con alguna dimensión espiritual, eh, todo tipo de, de movimiento personal también tiene que ver con esa esfera. Entonces yo preguntaría, con base a lo que los ponentes puedan este, aportar, esta idea de huelga o sea, es muy distinta seguro a la idea de huelga del siglo XIX, o inclusive a, a, a la idea de huelga ahora, o la idea de que por ejemplo ahora la alienación quizás ya no tiene que ver tanto, sí tiene que ver con el trabajo, pero también con, por ejemplo, ya con el dispuesto después con este Chupalaño, que es el club de la pelea, tiene que ver más con esta idea de la alienación cultural, esta idea de que todas las formas, de, inclusive de subversión, están eh, mercantilizadas, ¿no? o de los situacionistas que también menciona el curso. Entonces, yo preguntaría sobre la huelga en particular y también sobre la idea de libertad. Así como mencionaban si, si, podía, si no hay estado en oposición a qué es esta libertad, preguntaría en relación a estos griegos, estos filósofos griegos, cómo se entendía la libertad eh, a diferencia del modo en que actualmente la entendemos. Sí, sí. Eh, quería responder la pregunta del compañero porque clasicas pues, y la historia de iglesia con un maestro llamado Ramírez Batey en, en su clase comentábamos que este, por ejemplo vamos a tomar Esparta Esparta era un pueblo con 40 personas a lo mucho y este era dedicarse a la agricultura y al ganado y de hecho a sus hijos les enseñaban este, el arte de pelear, el arte del pillaje, pero básicamente su, su modelo se, este, se concentraba en la autosuficiencia. Después de eso ya se hizo un estado entre comillas este, con la jerosía, ya que es el consejo de censos, que de he hecho también viene de, texto ahora conforme a la huelga este, hay varios este, pasajes históricos de hecho en Esparta este, hubo un sismo este, bastante grande que les dio una oportunidad a todos los estados que habían hecho los espartanos de varias guerras y de la conquista de varios pueblos este antes de que se una civilización. Entonces los, los esclavos tomaban el poder y, este, y, y llevaban una vida más o menos autosuficiente, pero teniendo a los amos no como esclavos, pero sí pues como trabajadores. Y, este, de hecho en ese tiempo Esparta dejó de poder incursionar en eso. Y, aparte tendrá un periodo tan fogoso como y también quería contar algo del texto sobre espartaco porque no, no lo toma mucho en el texto complementario pero después de este, hay varios conflictos este con el imperio de occidente de Grecia. Bueno, en ese entonces no era un imperio Pero salió demasiado el conflicto Y Roma decidió darles una aquí Y decidió tomar en manos el imperio griego Por eso en esa época se dio la, el famoso estadismo de los romanos Porque empezaron a llover esclavos en todas las partes Para los romanos Este... Ahora, ahí la realidad de Espartaco era porque los esclavos querían volver a sus casas, querían dejar de ser esclavos porque querían regresar más que nada a sus casas, que era lo que les importaba, estar con sus familias. No tanto, bueno, o sea, sí, muchos iban a la vida de alrededores, que después entró en vigor, pero más que nada eso, y de hecho fueron combatidos por locales, y eran los dictadores que eran, eran gente, eran campesinos los dictadores en un principio que se ocupaban de las campañas militares o entonces sea, del, del Estado los mandaba como dirigentes a una campaña militar y como ellos tenían sus tierras que, y sus familias ellos decidían ir, eh, no sé, acabarlo más pronto para regresar rápidamente a sus salados eh, con y confundir. Okay. Hola compañeros, yo soy el pillo este, y pues, hice unos apuntes. Más acabados, pero no los traje, entonces creo que este, apuntar apuntado algunas cosas para compartirlas. Eh, después de haber leído el texto que mandaron para lo de Fayereando, este, me quedé pensando en rescatar ideas o actitudes en las antiguas este, culturas de grupos indígenas ¿no? en la América, en las vísperas de la llegada de, de los europeos. Eh, y bueno, eh, hay un autor que se llama eh, Federico eh, Navarrete que divide a las sociedades de los indígenas en las vísperas de la edad de los europeos en dos, que son este, sociedades coercitivas o estatales, como podrían ser las de la náhuac o los incas, y las sociedades no coercitivas, que estaban como lejos de esta influencia que podría ser estatal, no sabemos si llamarle estatal todavía. Bien, entonces pues yo pensé en las no coercitivas, como, como ejemplos o... Este, o aportaciones para este temprano anarquismo, ¿no? Eh, leí un libro que, que, que hablaba sobre, sobre, sobre grupos indígenas en Brasil, en las vísperas de llegada de los europeos, y bueno, ellos, este, obviamente, es desde la visión de los europeos, ¿no? Entonces, este, ahí tendríamos que tomar nuestras precauciones, ¿no? Pues, este, eran comunidades que vivían en mayor libertad, ¿no? Eso fue lo que me llamó la atención. Eh, la propiedad de, la, de los bienes era medianamente comunitario. ¿no? un ejemplo que menciona es que entre los grupos de Tupinambá si había un vecino que no tenía que comer eh, y el vecino había pescado o había cazado o tenía como este, cosas que comer las regalaba y entonces este, cuentan los portugueses que había una costumbre entre los Tupinambá de regalarse mutuamente y todos los días cosas como para que no le faltara al vecino ¿no? entonces bueno, esto podría rescatarse había un cierto colectivismo incluso entre las, cosas que se, las tierras que se sembraban pero había jerarquías ¿no? este, había un cacique entre cada una de las aldeas pero parece que entre, entre los grupos y entre las familias había mayor libertad ¿no? este, los guaraníes eh, a principios del siglo XIX es que tenían unas culturas mejores pero ya, recordar Empezaron a huir de las costas cuando llegaron los portugueses y los europeos y buscaban una tierra sin mal, sin poderosos, sin personas que los oprimieran. Y este, muchos de ellos pararon en Paraguay, ¿no? Esta es otra de las cosas. Eh, en los siroqueses eh, veí un ejemplo de que un había un gobierno compartido entre hombres y mujeres. O sea, este, no solo había este, como el, el, un gobierno de, de, de puros hombres o de puras mujeres sino que había una asamblea de mujeres y había una asamblea de hombres. Entonces se reunían la, los hombres, se reunían las mujeres y luego parece que tomaban acuerdos mutuos entre los siroqueses. Eh, aquí en México, pues los ejemplos son de los pueblos nómadas del norte de México, ¿no? Pero bueno, no, no, ya les digo que no traje mis notas las, las, las buenas. Eh, hacían asambleas para llegar a acuerdos y finalmente me, me traje este librito porque este, lo conseguí. Y este libro habla de tránsfugas europeos, sobre todo franceses, portugueses, eh, y el caso de un español que ahorita lo voy a mencionar, eh, que escapaban eh, de, de, la, de la cultura europea, o se escapaban porque se sentían insatisfechos con los valores europeos, o inconformes con, con la organización social en Europa, y al llegar a América, se convertían prácticamente en indios o, o en indígenas, o sea, empezaban a hablar este, la lengua de los indígenas, eh, se quitaban la ropa, se quitaban se lavaban las orejas, eh, o sea, dejaron, eso se llama este, transculturalización, se convirtieron a otra cultura. Eh, y el, el caso de aquí en México es este Gonzalo Guerrero, naufraga eh, en las costas de, de Yucatán este, y, se, y se vuelve maya, ¿no? Incluso pues creo que es padre los primeros mestizos. entonces por ahí era la participación compartir estas el de los de fundamentos de, de... fundamentos del origen de Brasil y este es el de Luigi Aboto, blancos salvajes europeos que se pasan al otro bando y combaten a los europeos Hola. Eh, bueno, yo me llamo TouchTree ¿no? y, este, y la vez pasada, bueno, yo quería acabar de leer los textos, pero este, estaba haciendo la minuta, que salen, salen larguísimas este, eh, de todas sus participaciones y bueno, me quedé como a la mitad. Pero lo que me parece interesante es que la vez pasada decíamos que no solo estábamos aquí como para recitar nuestros resúmenes de los libros o hacer aportaciones que siempre son también muy bienvenidas, sino también a, hubo una participación de un joven que hablaba de su experiencia, él decía que había sido hijo de indígenas, ¿no? y platicaba como toda su poco como desde su, persona, desde su subjetividad y cómo el anarquismo ¿no? eh, había, había servido para crecer ¿no? como persona y demás. Entonces, bueno, en ese sentido yo, yo quería compartir un poco que, este, por ejemplo, yo, yo soy antropóloga, es, estudié etnología y luego antropología social y así, justo con esta idea de, de salirme de lo que yo pensaba que era como la sociedad en la que me habían hecho creer que era como la única vía posible y siempre eh, pensé que la, la antropología era como así como dicen que los psicólogos estudian lo que lo, no los que no entienden la mente estudian psicología los que no estudian su cultura o no están completamente contentos con su cultura pues tratan de buscar en, en este tipo de especialidades y claro cuando entras a la escuela te das cuenta que la antropología ha sido un sistema un servicio al servicio del poder no o sea, usar el conocimiento del otro para este, los poderosos entonces bueno este lo que creo que es interesante es que también uh, en este camino, digamos, de, de tratar de conocer otras culturas, pues justamente lo que decía el compañero, ¿no? El comer, el cargar, todas esas cosas son necesidades humanas. El chiste es cómo lo haces. Y esa es la estructura, digamos, que al nacer, pues te es, eh, te es impuesta de alguna manera, ¿no? Desde el nombre, desde la... La, la palabra misma, el lenguaje, eh, por ejemplo, que si, que si usas papel o que si no usas papel, que es el baño alto, que es el baño bajo, que si No, o sea, todas estas posibilidades de ser humano, digamos, pues siempre han existido. Y lo que me parecería un poquito como peligroso es pensar que eso ya no existe, porque en realidad eh, la cuestión indígena, digamos, aunque sí hay ejemplos importantes de anarquistas, que llegan, por ejemplo, a Perú, sobre todo, Don Horro, Canati, que llega a México, y varios que se relacionan con, con comunidades, digamos que en su momento, contemporáneas indígenas, eh, aún, al día de hoy, yo creo que los, la cuestión indígena contemporánea sigue vigente. O sea, yo, por ejemplo, viví frente a la isla Tiburón seis meses con, con mi bebé, este, y ahí son pescadores, este, seminovadas, y todavía hace 10 años, llega el pescador y separa, digamos, el pescado que es, es que para su familia y siempre, es una, es una cuestión de toda la vida, que llegan los viejitos, ¿no? llega la gente que no salió a pescar y él está comprometido a dar una parte, digamos, de lo que sacó a, eh, a, a su comunidad. ¿no? Entonces, todavía estas cuestiones comunitarias o sea, yo creo que eso es algo que México todavía tiene mucho que aportar. Y justo se hablaba también la vez pasada de esta cuestión de romper un poco como el eurocentrismo, ¿no?, del anarquismo y tratar, yo creo que eso sería como algo muy rico, de buscar dentro de nuestras propias experiencias con nuestras propias comunidades, con nuestras propias, digamos, este, formas de interactuar ¿no? con los que nos rodean, pues ¿qué, qué tipo de experiencias que sí han sido invisibilizadas o que sí no son este pues por el sistema hegemónico eh, así vitoreadas, pero que sí existen y yo creo que eso es algo que, que sería también muy rico. Para cerrar, pues bueno, yo trabajo por ejemplo con los ROM, que es un grupo que se les conoce como gitanos, y los ROM, que son actualmente hay una población grande en todo el mundo. Ellos no tienen ejército, ellos no tienen instituciones como escuelas, ellos no tienen ni siquiera un concepto de país y son, eh, no, tampoco quiero decir que son anarquistas, pero sí quiero decir que existen y que en su mundo, en su forma de entender, este, su cosmovisión, su forma de, de, de explicarse la vida, no tiene nada que ver con lo que muchas veces nosotros creemos que es la única manera de vivirlo, ¿no? Primero que quería hacer es un hincapié en el intelectualismo. Yo creo que un anarquista este es un gran personaje integral, que tanto de tener este, capacidad de pensamiento como capacidad de acción. En ese sentido, por ejemplo, Proudhon era un gran intelectual. Bueno, la mayoría de los, eh, los teóricos anarquistas eran grandes intelectuales y los obreros también. Este, nos achicaban ante un doctor este, ahora con respecto al a taller dice más de si este, este, este, este, los pensadores anarquistas integrales de estos antiguos tiempos si los hubo, son desconocidos pero es característico que todas las mitologías han conservado la memoria de los incluso de luchas indeterminadas yo creo que el anarquismo más que una, la única escuela de libertad, es una de ellas. Y antes del anarquismo han aparecido muchas. Por ejemplo, estas que nos, que nos presentaba Toby. Eh, yo creo que también le, le faltan, mencionar este, otras escuelas. Habló del cinismo, habló del piculeísmo y habló del misticismo. Pero le faltó lo que son los que, somos iraicos, que eran este, filósofos dedicados al placer, y también los escépticos. Que eran este, filósofos dedicados a la duda. Esos este, eh, filósofos nacen en, en, en, una, en un tiempo donde eh, su país estaba en crisis. Ellos, como no tendrían a una, una concepción so social, este, invitaban a los individuos a una paz interior. Este, y como prácticas de la libertad, no nada más fueron en Grecia también fueron antes de iglesia y después de Grecia Esta dicotomía entre nomos y physis, que es este, la convención contra la naturaleza pues, que se ha venido siguiendo, por ejemplo, en el cristianismo no, no todos los cristianos eran este, ortodoxos había una secta que se a los gnósticos que ya reivindicaban el placer Tiempo después se dieron unas, un grupo de pensadores que se llamaron los libertinos. Estos pues, el de, uh, retomaron estas filosofías epicurias y más que nada la filosofía del tipo El goce, ellos decían que, que todo estaba, su concepción del cuerpo era que todo caía en el cuerpo. Eh, desde una política del cuerpo conseguían todo cómo se formó el mundo. Este, por ejemplo, la materia, el la material constituye un cuerpo y, su política era que si tú trabajas este, y te explotan todo lo que, toda la sumisión, la sumisión que, te está, que te está dando el de cae en tu cuerpo entonces, estas filosofías siento yo que son de la soberanía de la soberanía porque porque un individuo, o bueno, para los divertidos, dice, no importa qué régimen esté en el poder, yo soy este, propio de mí. Y, y lo que yo siento es que este, mi goce me pertenece, y le pese a quien me pese, al rey, a Dios, porque mi pese, yo soy para mí. Y todo lo hago en función para, en función para mí, no en función de mi rey. Pero aquí también sucede una, una pregunta. Este, pero si vivimos en una circunstancia de, de leyes que nos rigen, entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo tener una libertad absoluta? Para ellos dicen, tú sigues tu, este, tu capricho. Tu capricho, tu capricho no, no, no, no te lo impone un rey, una ley o algo así como tu capítulo es volitivo tú este, síguelo y, y si te quieren imponer, transgreden en este sentido, yo siento que la filosofía es necesaria porque como decía Alcidamas un filósofo griego, la filosofía es una catapulta de las líneas el debate se está poniendo interesante o sea, bien. yo creo y es una posición polémica que nunca ha existido una sociedad libre que nunca ha existido una sociedad que podamos reivindicar, porque esa sí era la, la neta o sea, todas las sociedades de las que estamos hablando son sociedades opresivas y todas esas sociedades han tenido disidencia y es esa disidencia que tenemos que, que reivindicar las sociedades tradicionales por supuesto que tienen aspectos positivos de los cuales podemos aprender, por ejemplo la la, la existencia de, de nexos comunitarios entre las personas pero también son sociedades que oprimen porque son sociedades en donde la, la, bueno, lo, lo que se llama la norma, la ley no se puede poner en discusión ¿por qué? porque no se pueden poner en discusión los ancestros porque el mito es la neta del planeta la, la, eh, la ley que nos dieron los antepasados y como artista nos habla de que esa ley sí se puede poner en discusión entonces no hay que idealizar ninguna sociedad los griegos de los que estamos hablando pues los griegos eran una sociedad de esclavos ¿sí? pero, pero ¿qué es lo que es interesante de los griegos? De, de, de los no, de, de, de, de los griegos de, de, de, de los griegos tienen otras dimensiones. ¿Qué, ¿qué es lo, lo que es interesante de, de, de los griegos? que ponen sobre la mesa continuamente la posibilidad de discutir sus propias leyes sus propias normas que las normas existen y se pueden cambiar y eso es el anarquismo bueno, en ese aspecto, no estoy diciendo que los griegos se anarquistas, pero eso es lo que nosotros podemos reivindicar, a sabiendas de que, por ejemplo, la sociedad griega de todos modos era una sociedad esclavista. De, de las sociedades indígenas de México y de, y de otras partes, podemos reivindicar el hecho de, de que son sociedades que han, eso que estaba diciendo, que han mantenido nexos comunitarios que otras sociedades han perdido. Pero también. Todo eso que se mencionó, de que eh, eh, lo, lo gratuito, eso está en toda la sociedad. En, en Europa el movimiento obrero se basa sobre la gratuidad, sobre la ayuda mutua. No lo inventaron los mayas, no lo inventaron los tupi guaraníes, no lo inventó nadie. Está en la naturaleza humana. Y, y por eso es importante, por ejemplo, digo para remitirnos a los clásicos, por eso es importante Kropotkin. Porque ¿qué es lo que hace Kropotkin? Kropotkin rastrea la solidaridad hasta en las hormigas. ¿Sí? hasta en las hormigas entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? bueno, ir a crear retazos de libertad nosotros como anarquistas estamos en contra del Estado o, o por lo menos yo, y del capital ¿no? entonces bueno, ese es mi faro pero entonces, eso no quiere decir que yo crea que hay sociedades sin poder puede haber sociedades con poder sin Estado es, es lo que explica el amigo Clastro, no pero también Clastro no no hace ni, ninguna... Eh, idealización de las sociedades sin Estado son, son sociedades donde también se ejerce el poder entonces el punto es cómo lo ejercemos y, y, y por eso la, la filosofía en el sentido activo del término, del término como lo decía al principio sí tiene algo que decir porque todas esas escuelas que mencionó el compañero son escuelas que se plantean repito, problemas que tienen que ver con cómo nos relacionamos entre nosotros cosas que se han perdido en, en, en la filosofía porque usted que leer a los filósofos analíticos y a ver si intentan algo o a Heidegger, o el Dase, y la punta madre que parió a él y a todos de, los que son como él y, y en cambio uno, uno lee a Epicteto que se, la compañera lo citó y bueno, la libertad como, como se si o sea, son, son cosas que, que tienen que ver con la, la, como nosotros mismos, o sea, esos tipos que, que reflexionaron hace dos mil años o más, nos pueden hablar a nosotros más fácilmente que, que esos eh, eh, sesudos académicos eh, alemanes que le ponen, y, y luego que los que lo citan aquí le ponen tres palabras eh, en alemán cada vez que lo citan y cuatro en francés y tal, cuando no es nada necesario de, de eso. Y, y, y sí se puede recuperar una manera de hacer filosofía a partir de... De, de qué es lo que, que queremos o sea, porque a mí me interesa Epicuro no, no, no por un prurito erudito Epicuro plantea la cuestión del contrato como en, en medida de la posibilidad de, de estar juntos entonces, que, bueno, digo si me permiten, puedo hablar yo trabajo en la UACN a mí me están acusando de, de, de conservador porque... La se sería unas normas. Por supuesto que se pueden cambiar las normas, se deben cambiar las normas, pero no a mediados del camino. Y, y eso ningún anarquista, o sea, que, que, que sea congruente con, consigo mismo, te puede decir que se puede. Es como el juego de las tres cartas, ¿no? Las normas cuando me conviene y cuando no, no me conviene soy anarquista. Pues no. No, o sea, el contrato que plantea Epicuro, que toma Proudhon que detra, el, el contrato entre humanos es que nosotros nos ponemos de acuerdo porque respetamos unas leyes que nos damos y luego las cambiamos. Es, eso es, es, y eso es construir poder. Es falso que hay sociedades sin poder. Todas las sociedades tienen poder, pero el punto es cómo se, se, se construye este poder. A través del Estado es una manera, a través de la ayuda mutua es otra, también, también es poder. Y, y cualquier sociedad... Bueno, ahí también voy a, a, a citar a mis amigos, ¿no? digo, a mis amigos teóricos, Castoriadis, que no es anarquista, pero que te da una contribución muy importante al anarquismo. Te dice, bueno, la, la sociedad autónoma es la que eh, construye una norma y luego la puede poner en discusión. A ver, pregúntense ustedes cuáles sociedades lo hacen. Ninguna. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lograr eso. ¿Cómo, cómo? empezando a, a, a retomar las contribuciones de gente que viene... De, de Lao Tse en, en China, de, de, de hasta de Puta en, en, en, la, en toda la sociedad, la sociedad hindú, que es una de las más opresivas sociedades del mundo, pero ha tenido disidentes muy chingones. O sea, los mayas han tenido sus disidentes, etcétera, etcétera. Pero nosotros lo que tenemos que reivindicar es la disidencia, no, no, no la, las formas así tal y como se presenta, de, de ejercer el poder. Porque usted dígame cuál, o sea, usted dígame cuál sociedad es una sociedad que no es opresiva hoy y se la compro de volada hasta aquí. Gracias. Hola, hola. Mi, mi participación está en, en explorar también una experiencia acerca de, de lo que nos viene aquí a vivir, la, la relación que tenemos con el pensamiento anarquista que, que buscamos también justificarlo a través de raíces históricas y que eh, tal vez en, en la búsqueda de libertad no se, no se vieron nunca de esa manera. ¿no? Tal vez el, el pueblo rom podríamos decir tiene eh, aspectos de libertad, pero ellos no tienen la pregunta si de la libertad. Me parece que la pregunta de la libertad es, es occidental. Y, y, ese, y esa y esa y esa cuestión, este, y esa pregunta, bueno, viene, viene de, de, de, de, de, de esa raíz de, de los griegos. Ahora, viendo la cuestión de otras culturas, de, de otros tiempos, eh, la relación con la religión siempre fue una relación en general de sometimiento. Entonces, aquí nos, nos, nos separamos y, y los griegos empiezan un pensamiento que se separa del pensamiento religioso, pero resulta, bueno, a, a mi experiencia yo soy esquizofrénico y como esquizofrénico reconozco, el eh, eh, espacio, fui a, a con un neurólogo. Y el neurólogo me dijo: Hay dos tipos de esquizofrenia. Una esquizofrenia que no sabemos de qué la produce, otra esquizofrenia que sabemos que la produce problemas neuronales, que la podemos medir y se ven tomografías, y se cephalogramas. Eh, me hicieron eh, tomografías, no dijeron que tenía ese problema, sino la que no sabía. Después me quedé clarísimo de que lo que escucho son. Entidades energéticas, en verdad existen. Y nos han rodeado y nos han, este, nos han hecho como aquí Por eso menciono la relación con la religión. Y ese y es, es, es, es un aspecto eh, trágico de la humanidad que el occidente haya negado y haya separado totalmente a través de. La física, eh, los aspectos de, por, por ejemplo, eh, los pueblos activos que reconocían entidades, eh, entidades, espíritus, fantasmas, dioses, etcétera, etcétera. Y que en últimas instancias nos han gobernado y han, y han eh, dirigido al último, pues al país, en los países más poderosos del mundo. Por eso Inglaterra no deja de tener una reina y Estados Unidos le jura una el eh, en cambio de presidente y una vida atómica. ¿Por qué? Porque yo sé lo conozco. Este espacio donde existe una religión. Y, y la cuestión es que, la, que, lo, que, que, son, que las experiencias que deje eh, el poder con, con esos espacios, con, con esas dimensiones, no molan no en la naturaleza. Y, y, y ahora lo digo como anarquista pero ahora lo que encuentro que, que la palabra libertad se, se reduce un poco siempre nos íbamos a estar sometidos lo que podemos reconocer y desarrollar y lo que me parece que va hacia, hacia las culturas es eh, pues la autoorganización y la autoorganización entre nosotros y, y tejer este eh, Convencional, convenciones que, que permitan mediar ese espacio y, y empezar también a mediar con, con esos espacios espirituales porque el hecho de que no mediemos con esos espacios nos deja eh, totalmente vulnerables a, a lo que hay una canción que dice eh, escucho mandatos y es lo único que escucho y, y en verdad yo el, como el, el esquizofrénico escucho no, pues yo quiero que tú hagas esto este día y, ese, esa, y esa entidad se va a encargar de hacer, de hacer eso ese día. Ese, son dimensiones que, que, que, que, que, que en verdad ahí no existen pero afectan nos afectan en todo momento entonces eh, me parece aquí importante reconocer que tenemos que también como anarquistas eh, eh, pues el problema es este también si no se tiene el, el, el conocimiento a estos grados no, no la tienen todos el conocimiento no, no, se, no puede ser este, solamente puede ser eh, epistemológico hay conocimientos que, que son praxeológicos y que no todos eh, lo van a compartir o, o no, lo, no todos lo, lo van a experimentar reconocer que eh, el conocimiento tiene que ser dicho. Las personas que reconozcan estas dimensiones tienen que ser. ¿Por qué? Porque al último hace conocimiento lo que quiere. Y eso es la. Entonces, eh, decirlo, no quedarse callados, es parte de, de un proceso anarquista, libertario y sobre todo de autonomización de la humanidad porque si se mantiene como Michel Foucault eh, eh, en decir quién decide lo que, el, el grupo de que va a decir lo que se tiene que decir pues vamos a perder toda nuestra ya pero no, bueno eh, me, me llama la atención un montón de cosas y de líneas que se han ido lanzando a la raíz de esta lectura pero creo que hay una una, un elemento, hay una beta que creo que conecta muchas de las participaciones y es bueno, ya Toby decía en su exposición inicial ¿no? eh, el estado el, el estado comienza con las ciudades y esto y en ese sentido percibo una en la, en la experiencia nómada una, una, un potencial subversivo enorme es decir, estas grandes poblaciones que están marcadas por el desarraigo por las grandes migraciones y que son comunidades que desde la antigüedad y a lo largo de la historia del anarquismo es en las que ha aprendido la buena parte de la fuerza del anarquismo es decir, estas en decir, ciertas comunidades que están moviéndose, no sólo en el espacio geográfico que lo hacen, estas grandes oleadas migratorias en las que, en las que el anarquismo va a encontrar una, una enorme fuerza sino eh, una movilidad y un nomadismo espiritual, digamos, una voluntad de no permanecer en un mismo sitio digamos, en esa medida creo que una más de las enseñanzas o de las de las vetas que podemos que podemos, eh, las que podemos aprender en, el, en, nuestro, en nuestro momento contemporáneo es eh, esa, esa voluntad de no de no eh, rigidizarse pensar en estos en estos pueblos eh, itinerantes por ejemplo o esta voluntad de pensamiento crítico no de no de no cerrarse a las instituciones y que tiene que ver con, con estas eh, de, con todas estas vetas y corrientes filosóficas que están en constante movimiento pienso que esto es aplicable en la historia del anarquismo tanto a estos grandes pueblos o comunidades migrantes, como incluso a las experiencias vitales de muchos de estos grandes personajes ¿no? eh, es a través del viaje que muchos eh, grandes pensadores llegan al, al, al, al anarquismo ¿no? este, el propio Kropotkin en sus memorias cuenta que es su viaje a Siberia en donde su, siente como el fogonazo de encontrarse con el, con el apoyo mutuo con, la, con los alcances del Estado con la, con la capacidad de autoorganización de comunidades apartadas digamos este, este viaje eh, permite también una, una reflexión desde un descentramiento de uno mismo y de la sociedad y creo que que es una cosa que está en común con muchas épocas del anarquismo pienso que tampoco es casual que bueno, estos, eh, muchos de estos eh, primeros teóricos del anarquismo más consistentes pues bueno, fueran geógrafos y viajeros y así ¿no? eh, eh, eh, se patearon el mundo y, en ese, y en, ese, en ese camino es que van llegando a conclusiones sobre cuál puede ser el sentido de, no solamente de la relación con el poder sino los lleva a conclusiones sobre la naturaleza de la humanidad, que es, que es lo que está en juego frente en su disputa con el, con el Estado. ¿no? ¿Cuál es, como apuntaba el Toby, se vende esta idea de que las instituciones de poder están ahí para protegernos de nosotros mismos, cuando la naturaleza de la humanidad va completamente en otro sentido, con nexos horizontales, con, con ayuda mutua, etcétera etcétera no, Nada más como tratando de... Jalar algunos puntos comunes a varias intervenciones que hemos, que hemos encontrado por acá. Ah, pues yo solo quiero compartir una reflexión que acabo de tener, ¿no? Porque, o sea, algo que me gusta del anarquismo es el hecho de no casarte con una idea ni con un autor, como pasa en otras, este, otros movimientos políticos, y pues luego aunque no quieras te pasa, ¿no? por ejemplo o sea, yo este leí a Kropotkin, la moral anarquista, y entonces pues me puse a pensar, ¿no? él que dice como que no hagas lo que no quieres que te haga, ¿no? y que desde ahí se construye como esta moral pero, por otro lado, también y Proudhon también lo dice, ¿no? Pero, por otro lado, o sea, la filosofía occidental es así, ¿no? O sea, te habla desde la razón. Y, por ejemplo, Platón, Platón plantea como una ontología del ser, ¿no? Y, y entonces es como comprender al ser, pero ese ser occidental, ¿no? O sea, desde la filosofía de la antigua Grecia. O sea, el mundo de las ideas, ¿no? Que es como el alma, y, o sea, en el alma se encuentra la verdad absoluta entonces es como si hubiera una verdad absoluta y pues entonces yo yo creé así como de lo que dice Krokodki no hagas lo que no quieres que te hagan pero de cierta forma también es como generalizar ¿no? y homogeneizar pues, al, al ser humano ¿no? y es como hay personas y hay grupos que, que se conciben desde una manera distinta ¿no? y como dice Como dice Levinas, o sea, es como pensar al ser, pero desde el no ser, ¿no? O sea, desde el error. Porque el ser es ese ser occidental. Y entonces, pues, es como actualmente es cuestionarse, ¿no? qué es lo que tiene que hacer la anarquía, ¿no? O sea, también no casarse con las ideas solamente de, de los anarquistas occidentales, ¿no? Sino como, o sea, hay otras formas de anarquía que como pasa en México, ¿no? Con el ZLN, como pasa con grupos andinos, con, con grupos amazónicos, es como comprender a ese no ser, ¿no? O sea, el error. Y pues desde ahí es juntarnos, juntarnos los que no somos, ¿no? E ese error. Y, y pues desde ahí luchar, ¿no? Gracias. este A mí me llamó la atención lo de la lectura esta de por qué regresar a los clásicos. Primero porque yo me imagino el jardín de Picuro como un lugar como este. Donde cualquiera llega, se mete y opina y dice lo que quiera. Y no hay maestros, sino todos aprenden de sí mismos. Me imagino que la estoa, porque se llama así el pórtico, era un lugar donde se podían tapar el agua, no sé. Me imagino algo así, donde llegaba la banda y daba su opinión y si no había maestros, se aprendían todos de ellos de sí mismos. Un poco la tradición anarquista siempre ha sido el estar juntos, el discutir ideas, aprender y tal. Si algo me llama la atención de los, de los griegos es que primero lo que hicieron fue aprender a pensar unos decían que el origen estaba en el agua, otros dijeron que no, que estaba en el fuego, que estaba en el aire y eso siempre sí, era una constante de debate. Había pensadores que podían poner ideas extremas, al de poder decir el écrito oscuro. Si entre ellos que eran pensadores a él les llamaban los oscuros, imagínense por qué. Entonces, todo ese tipo de dinámicas que había ahí, tenían ciertas cosas que a mí me agradan. Primera esa, de poder pensar. Segundo, por ejemplo, en los estoicos y los cínicos había algo que llamaban la brevedad que una palabra breve pueda tener un significado amplio Es eso es claro, lo que pasa el día de hoy que la gente habla, habla, habla, habla, habla o los políticos hablan y no dicen nada entonces los estoicos como te invitan a eso de en la brevedad está la, la extensión quiere decir que es como Maratesta cuando alguien lo lee la pinche cabeza empieza a pensar ¡ah, chingado! y ¿no? empezamos a pensar porque nos enseñan a pensar no a aprender a repetir lo que había si algo que también me llama la atención de estos griegos es que no había escuelas todos esos grandes pensadores no fueron a la escuela. Cuando se funda la escuela en Grecia, los únicos pensadores brillantes, si acaso podríamos decir Arquímides y casi al final de la cultura romana. Es decir, con la escuela ya no hubo genios, ya no hubo... ¿Por qué? Porque la escuela nos enseña a pensar lo que tenemos que pensar, o lo que ellos quieren que nosotros pensemos. Entonces eso me llama la atención de los griegos, el que fueran cosmopolitas, ellos no se consideraban griegos. Ellos no se consideraban europeos, se consideraban cualquier parte del mundo entonces eso a mí me llama la atención yo hace algún tiempo he estado escuchando eso que el anarquismo es occidental el anarquismo no tiene patria o sea, eso es algo. la libertad no tiene patria la libertad se da entre los hindús como se puede, entre los incas entre los mayas y donde hay vestigios de libertad ahí está el anarquismo entonces eso me llama la atención de los, de los griegos me gusta esa, esa idea de acercarse entre iguales de discutir, de aprender mutuamente y yo con eso me quedo de lo que he visto de las culturas antiguas Eh, bueno, un poquito este, también para volver a los griegos eh, Me parece que estaba un poquito anarquista ¿sí? Pero bueno, volviendo al mundo antiguo Pues yo creo que sería didáctico pensar eh, Con esto, esto último que mencionaste Pues que, que en ese mundo antiguo pues estaba ahora sí que la gran comparación y queriendo ser breve y citar poco autores eh, pues Nietzsche, Federico Nietzsche menciona eso, no que el mundo antiguo pues estaba el panteón ¿no? se hizo un, un dios eh, que se enfocó en cada uno de los vicios y pasiones humanas en lo que hace el cristianismo que quizá estamos eh, pues llegando a una de sus crisis más eh, digo aunando también el acento del panarabismo etcétera bueno la gran comparación pues con ese mundo antiguo es que el cristianismo pues institucionaliza todo ¿no? empieza a poner orden empieza a poner este impuesto eh, precisamente pues a a poner trabas ¿no? y bueno por ahí en otro traigo un poquito fresco lo que menciona eh, el humano demasiado humano eh, donde hace esa comparación pero bueno, en otros, en otros eh, libros menciona pues por ejemplo que hace inaccesible al cuerpo, ¿no? Lo que hace eh, el aparato del, del cristianismo, pues es privatizar el cuerpo, privatizar lo humano, todo eso que antes era natural, ¿no? Eh, insisto, ¿no? Pues había un, un este un dios de la cosecha, un dios de los océanos, del agua, de todo lo natural. Eh, que, que creo que también pues está muy vigente hoy eh, pues la lucha por ejemplo pues del cuerpo de la mujer ¿no? eh, estuvo tan inaccesible para las mismas mujeres o para la historia de las mujeres su propio cuerpo pues que, que precisamente pues, hoy están explotando todas esas esa inaccesibilidad ¿no? eh, eh, bueno trae un poquito eh, perfilado ya, ya me, la verdad que me ilustraste ahorita a Toby con con algunas cosas que quería todavía recalcar, pero bueno, primero el compañero que mencionó ahorita acerca de la esquizofrenia, pues bueno, creo que su participación tiene algo importante, porque bueno, también Nietzsche menciona que en el sueño pues se recrea todo ese.. todos esos fantasmas que venimos cargando pues de la. pues del mundo antiguo, ¿no? Que, que, que si queremos. Eh, eh, bueno, creo que, que es tan vigente que pues ahí está también implícito la, pues la toda la emergencia pues de las de las minorías hoy en día, no. Eh, bueno, recalcando pues sí la, la lucha de género que pues está más vigente que nunca y pues, quizá en su en su, sí, en su punto más álgido. No, gracias. Pues bueno, si me permiten un par de cosas. Eh, en primer lugar yo me quedo con la idea de la filosofía de la filosofía antigua ¿por qué? porque nos ayuda a pensar a pensar con rigor este mundo y no... y me quedo con la... como lo pensaban los anarquistas clásicos que pensar el mundo pero no el mundo de la abstracción sino el mundo real, el mundo concreto el mundo que nos rodea entonces para eso nos sirve la filosofía para pensarnos ahora utilizan términos así como de construir pero yo utilizo... Términos del que pues, vamos a repensarnos, vamos a reflexionar, y entonces en ese sentido, pues vamos a ir cerrando ya esta sesión para que no nos cansemos y que debemos ponernos para la siguiente. Sí, eh, igual lo que había mencionado de esta cuestión de la apertura a cierta trascendencia o espiritualidad eh, sería interesante como propuesta que también es abordada por un Leonardo, porque es también una bronca una que yo tengo con esta. El modelo ideológico, político, etc. que es como, así como Claudio Bretaglia decía que no hay como esa utopía esa sociedad perfecta esto me recuerda también mucho a Freud en la idea de que todo, todo incluyendo el anarquismo o cualquier creación ideológica está eh, construida por mitos ¿no? Que, que no tenía que ser negativo eso, simplemente es que pienso yo que el humano se mueve míticamente, independientemente de y, y eso ha hecho que en el propio anarquismo haya pautas como la de Bakunin que son súper materialistas súper este, anticlericales y por ejemplo Tolstoy o todas estas visiones del anarquistianismo o, o, o, de una, de este cristianismo primi o de la recuperación del cristianismo primitivo o inclusive yo diría que también sería un tema interesante el abordar la, la relación que no es una relación unidireccional es un poco más complicada entre la, el anarquismo y la masonería, ¿no? que, que también la masonería es una forma de, para mi gusto, como de religión antropoteica, o sea, como de, del hombre es Dios, ¿no? Y, esto, que, y que algunos lo eran, era masón, era pero no todos, o sea, inclusive, por ejemplo, cuando, así como en la Unión Soviética persiguieron anarquistas, también cerraron las lojas masónicas, entonces, quisiera que esos elementos eh, se pudieran abordar, ¿no? Si se pudieran. Gracias. Bueno, este, ahorita lo que mencionaba el compañero acerca de. Bueno, lo primero lo que mencionaba Toby, este, eh, sí, lo, los griegos eh, so, eh, se clasificaban o se, se, de cierta manera los ubicaban como naturalistas, ¿no? En eh, cierta manera pues, eran eso, ¿no? Buscaban el origen de las cosas, ahí eh, eran eh, su planteamiento como, como lo planteaba Toby. Y la otra cuestión es lo que mencionaba el compañero, ¿no? Eh, Nietzsche plantea esa cuestión, ¿no? Eh, el origen de la tragedia es el mito, ¿no? Eh, de, y ahí es lo que debemos plantear también ese cuestionamiento, ¿no? ¿Cómo eh, quitar el anarquismo de ese mito, de ese mito que el anarquismo es acción directa y desmadre, caos mucha madre, ¿no? Entonces, eh, entender que, que el anarquismo es una propuesta política, económica, social, y emocional porque también todo es una cuestión de colectivismo o sea si la gente viene aquí es por algo no o sea porque quieren buscar una alternativa porque les interesa buscar algo distinto diferente buscamos una alternativa de, de convivencia de forma de pensar distintas eh, lo que mencionaba el profesor de acerca de, de este de que no existe un pueblo libre se pues, es hasta cierta manera o sea, ¿no? o sea, de cierta manera la, la idea de la libertad, cuando queremos definir la libertad, pues ya le quitamos la libertad, ¿no? O sea, es una cosa un poco compleja de, de hablar de, de la cuestión de la libertad pero hasta cierta manera tenemos que entender que cierta, si es una cuestión de, de acompañamiento, o sea, no queremos definir la, la libertad, queremos que la, la libertad esté ni atrás ni adelante, si esté a un lado siempre de nosotros, a un lado del anarquismo, este, eh, lo que mencionaba la, la compañera de la antropología acerca de, de, de la cuestión de, de, de lo antropológico creo que también este, cuestión de John Cersa este, este de futuro, futuro Primitivo este librito antropológico donde se plantea nomás, no solo una cuestión antropológica sino también una cuestión arqueológica ¿no? antropológica es antes de la historia este arqueológica pues, son las huellas, ¿no? Y cómo se plantea eh, que el problema de, del, digamos, en este caso de la mujer, eh, surge la división del trabajo, ¿no? Donde a la, la mujer se le quita esa divinosidad, eh, ya no se le ve como una cuestión, como una armonía con la naturaleza, sino se le ve como un objeto y empieza a haber una decadencia hacia la mujer y empieza el hombre a tratarla como un objeto. Entonces eso sería también una una cuestión que, que, que es importante otra cuestión de, del apoyo mutuo que también pues, lo mencionaba el profesor es que efectivamente pero Kroposky trata de plantearlo desde ese punto de vista no el apoyo mutuo no es una cuestión de que se nos coja y que seamos todos bien chidos y que seamos todos bien buena onda y el hombre es bueno por naturaleza no, ni más, no es una cuestión, de que, una cuestión de, del instinto ¿no? de del instinto de supervivencia donde hasta cierta manera Cierta, todas estas este, animales, este, insectos y eso, tienen un cierto sentido de, de, de supervivencia y se eh, unen colectivamente para organizarse. Entonces, eh... Gracias. Está muy interesante, ¿no? La verdad. Este, bueno, algo que... Eh rescatar pues es lo del chico de las comunidades antes de la invasión de España. Eh, es muy cierto ahí lo que eran ahora así que pequeños pueblos donde, este, o más bien comunidades que había un cacique, por así decirlo. Eh, hay un estado. Lo mencionaba el otro chico que era lo que mencionaba, que lo que decía Bakunin, ¿no? sus ideas de que para tal libertad y el anarquismo un estado y que quién sabe qué. Pero queriendo no siempre había un estado. Este Estado, y hablando un poquito más filosóficamente, eh, está muy aunado a la, a la idea de la libertad. Esa idea, esa abstracción, ese, ese concepto abstracto de libertad está completamente aunado al Estado y a la misma oposición, libertad, y sometimiento, que es lo que preguntaba el chico hace rato, que decía que cómo se entiende la oposición, libertad, y sometimiento en otros tiempos y civilizaciones. Esta, esta idea, este concepto Lo vamos a ver incluso no solamente en los griegos Sino desde las épocas prehistóricas Y no solo prehistóricas Las vamos a ver en animales O sea, si nos queremos ir atrás y atrás ¿Qué es lo que todos quieren? No, vámonos atrás, atrás Nos vamos hasta los monos Y en los monos vamos a ver que hay comunidades Donde van a tener casi casi un rey mono Por así decirlo El que es el macho alfa Y, y tenemos todo un... Todo un comportamiento social, un estado ahí, ¿no? Y ese estado solamente está como, pues, tomado, solamente se, se ejerce ya. Eh, algo que me gustó mucho de la opinión de, de ella, ¿no? Del que pasó hace ratito, es la idea de la escuela con los griegos. Esa idea me parece que la debemos rescatar bastante, porque ellos no agarraban y decían cito a tal, cito a tal, y decía esto y lo otro, y, y pues nada más decía puro, pura cita, ¿no? Como que parecía que luego no, no, no entienden de, de todo esas palabras. Y me parece importante porque ellos neta pensaban, reflexionaban, criticaban, hacían todo un toda una crítica. De de lo que sucedía, de la realidad, es lo que comentaban hace rato, o sea, debemos de dejar como atrás un poco los libros, un poco la, la teoría, esa parte abstracta, esa parte este, construida a partir del lenguaje, el lenguaje, la civilización, la civilización, pues todo esto, ¿no? Eh, entonces debemos dejar un poquito, poquito eso, nada más para como fortalecer un poco el aprendizaje y dejar atrás la memoria, porque con eso pues, no, no, no nos construimos de base. Y bueno, como ahora sí que quiero ver con experiencia, este yo no soy anarquista, o sea, para mí nada de eso es como decir, ah sí, yo soy tal, ¿no? Eh, sin embargo, yo fui criticando, pensando las cosas, y diciendo, ah no, esto no me parece, tales cosas, no, es otra cosa. Y nunca me puse, ay si me voy a poner a leer a la vacuna, ah, sí, sí. Ya, ya cuando tenía una idea decía, pues chinga, ¿quién más la dice? No? Y me ponía a discutir con otros y con esos otros, ah, ya huevo, este güey sabe también, o sea, como que tiene una misma postura. Con la comunicación nos, no, también nos enriquecemos e incluso nos enriquecemos más. Llegué a las lecturas solamente para reafirmar lo que en alguna vez había pensado pero lo que me construyó prácticamente fue la crítica, no fue leer y leer y, y llenar mi cabeza de libros, y decir, ah, sí, este güey dijo esto. Y a mí raramente me van a, me van a escuchar una cita, pero me van, a, me van a escuchar una crítica a las citas, a los libros, a, a todo ello. Este y, ah, y bueno, sí, con lo del chico, eso también es una experiencia personal, lo de la esquizofrenia, pues también hubo episodios en mi vida de esquizofrenia, eh, y pues sí, hay los tipos, no este, pues también ahí estuve estudiando en un rato y bueno, en, en mi caso, ¿cuál fue mi contestación, mi respuesta, como le quieran decir? pues que es solamente un... lo tomé como solamente un producto de nuestra mente que conjunta nuestra experiencia a partir de escuchar, de todo lo que oímos y solamente ese cerebro va a repetir las cosas. Para mí el anarquismo va en contra de la religión, el Estado y la institución de la escuela principal. Dos participaciones más y cerramos. Muchos bueno, sí, compañeros. Pues yo nada más quiero ser lo más breve posible. Me está gustando mucho dónde está diciendo todo esto. Creo que parte de lo de las lecturas, eh, plantearnos este, todo esto de los griegos, que ellos veían dónde estaba de dónde venía todo eso de la libertad, de dónde venía toda la religión, ellos siempre se referían mucho a lo, a lo natural, a las leyes naturales. Y bueno, para, bajo mi experiencia, como yo llegué al anarquismo, también este, pues, fue mucha crítica. Yo, yo soy de biología, este, a lo mejor no soy tan pensado en artes sociales, pero pues, siempre están presentes en nuestra familia. Entonces este, solo les quiero mencionar algo que es muy interesante, que mencionaba Claudio, eh, con que cuando eh, leímos este, vamos a llegar a ese punto con el apoyo mutuo en sus observaciones, en los animales, en la organización natural y todo esto. Este, es muy interesante ver cómo siempre, verdad, como siempre, ahora con que mencionaba los monos, siempre hay una forma como de coerción en todas las organizaciones, ¿no? las hormigas tienen a, a sus reinas, a las abejas, etc. Etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y como mencionaba el pues siempre ha habido por, eh, sociedades donde hay un poco de poder y lo importante es saber cómo, cómo se va a organizar ese poder. Entonces, yo también quiero preguntar, o me pregunto siempre, es como, entonces, eh, ¿qué es la libertad? No? Exactamente qué es la libertad. Porque como decían al principio, a, las huelgas en estos tiempos son cosas diferentes de lo que era antes. En los tiempos antiguos, en las elecciones primigenias, eh, la libertad significaba mucho más diferente a lo que nosotros tenemos en la libertad ahorita. Nosotros ya tenemos una cohesión, ya, ya venimos con una historia, ya es diferente. Entonces, exactamente qué es la libertad y hacia dónde vamos con la libertad, no? En realidad, una sociedad anarquista se puede dar sin esa cohesión, porque como animales que somos también, somos, somos racionales, ¿sí? somos conscientes de en nuestro entorno y podemos percibir que todo lo que construimos está basado en una percepción de todos nuestros sentidos y toda esa, esa pues, uh, capacidad biológica que tenemos de entender las cosas. Nosotros también somos violentos, somos animales agresivos, también somos, somos capaces de mostrar compasión. ¿no? Los bebés son como son porque generan compasión y eso hace que no los destruyas. Hay otros animales que se atacan a sus grupos, mismas sus crías y también son, llegan a ser incluso sorprendente cómo se pueden organizar. Entonces es importante también no olvidar o no dejar de lado este asunto, este, este punto de, de que, qué tan violentos somos, qué, qué tan fácil para nosotros es de inmediato cohesionar ¿no? en nuestras relaciones, en nuestras relaciones con pareja, con, con familia, con todos. Siempre, siempre tenemos esa tendencia, incluso instintiva. Pero no nada más es eso, no nada más hay es que enfocarnos en lo negativo, en, en cómo cohesionamos todo, sino también somos capaces de organizarnos. ¿Sabe? Yo, por ejemplo, como experiencia, eh, en algunos momentos, en algunos, eh, por un colectivo con mis hermanos, este, y dábamos clases en comunidades de bajos recursos, y siempre pues eran como multigrupales, ¿no? No eran como que ah, eran pues, tú eres de 12 años, tú vas a estar como con el continuo de secundaria, ¿no? todo, y era muy, muy, muy inspirador de cómo los... Los niños más grandes cuidaban a los chiquitos, siempre tenemos como ese instinto también de, de autoconservación de la misma especie. Todas las especies lo tienen, todos los seres vivos intrínsecamente luchan por seguir vivos y nos adaptamos. La evolución no va como, como en torno a, a me adapto para esto, siempre es como me adapto porque me está sucediendo esto, simplemente me adapto, voy a estar vivo. Entonces pues Yo también creo que parte de lo que mí me mueve el anarquismo es eso. Entonces, vivimos en unas sociedades, en unas soluciones que las la formas de vivir que tenemos ahorita no es la adecuada todos sabemos eso, creo que la mayoría estamos aquí porque coincidimos en ese tipo de conceptos no, no estamos viviendo de la forma que se debe vivir las cosas no son como deben de ser entonces, siendo conscientes de eso compañeros, pues creo que eh, han salido punto perdón, este ¿verdad? este Creo que sí es muy importante que, que mantengamos también la crítica, como mencionaba hace rato. Este, hay que siempre estar conscientes y, y, y preguntándonos hacia dónde vamos con esto. O sea, la libertad, la organización, la cooperación, el apoyo mutuo, la cohesión, todas estas cosas van a estar siempre presentes en nosotros. Como ustedes mismos, siempre vamos a. El instinto de es lo mayor, lo que más nos mueve, ¿no? El campus decía que, que lo más importante que hacemos todos los días es no suicidarnos. Este, <risa> Porque también es eso, ahorita también creo que de parte de, la de, de nuestra capacidad de raciocinio, es decir, la eh, bueno, raciocinio es un, es, un, es un tema muy importante porque es decir como que yo, todo subjetivo, multicelular que soy, y toda la, la, pues, la historia genética que tengo, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Ya quiero. no quiero. ¡Pum! Es, esa es una capacidad de raciocinio que está, que está muy, muy, muy evolucionada. Y, con esa capacidad de resistencia. Si podemos decirnos a nosotros mismos, ya no voy a estar vivo, ya no voy a seguir con todo esto, también podemos organizarnos de una manera justa. Podemos ser capaces de hacerlo. Sí, podemos tal vez, intrínsecamente, somos violentos, somos jerárquicos, pero podemos ir contra eso. Creo que sí. Tenemos esa capacidad como seres humanos y creo que es importante que nos organicemos y que todo este tipo de, de, pues, de ideas que se están formando, todas esas lecturas, que siempre sean... O dirigidas hacia algo tal vez no nos vamos, no vamos a acabar organizándonos y generando la revolución ya sea pacífica o no pero siempre es importante que tengamos como que ese, ese objetivo esa directriz de, de mejorar incluso nuestras propias ideas anarquistas ¿no? o si al final acaban siendo ya no anarquistas, pues de todos modos el enriquecimiento y la posibilidad de, de cambiar las ideas que tenemos fundamentadas de la libertad, de la organización y de todo esto, pues que todo siempre cambie siempre hay que adaptarnos y evolucionar no. Yo, estoy, yo estoy en desacuerdo, no somos una especie violenta, nos podemos violentar, pero ser una especie de genética violenta me parece que está ahí. Yo pues, quiero ver aquí, porque si seguimos a Nicky Nicky dice: sí, es una especie es violenta, pero también hay otras dos, llamado Andrea Loguna, que, que señalan, y demuestran que eso es La violencia y ahí va en una de las posturas de más importantes eh, compañero podría ser un tema para discutir en otras vamos a dejar que cierre para allá seguir bueno, pues yo soy Yandro Ortiz y sí, también soy alcohólico pero, no hay problema. no, pero <risa> eh, <risa> no, bueno, ya es mi primera no eh, sé bueno es la primera vez que vengo aquí y pues, no sé bien qué pedo. pero eh, ahora que ya he estado aquí pues como que te llenas de pues, las cosas que dicen los demás y pues es este muy enriquecedor la verdad eh, lo que dijo el amigo de allá pues es este lo que yo coincido yo no considero yo no me considero anarquista ni, ni no sé este, en ningún movimiento yo me considero pues así una persona pero eh, me pasó también que yo pensaba eso de, bueno, pues la libertad se da eh, con las cosas que quieres hacer Y con la organización y el amor mutuo Pero no sabía que había personas que pensaban lo mismo hasta que me metí O sea que, bueno, qué buenas coincidencias Entonces yo dije que, pues yo digo que lo de la libertad es este, sí hacer lo que quieres, pero por eso nos... Eh, hablamos de la filosofía porque esos tipos no lo dijeron a lo pendejo, ¿no? O sea, también este lo dijeron porque probablemente alguien los iba a escuchar o los iba a leer iba a decir que iba a aprender sobre las cosas que ellos escriben. Y pues la verdad, la libertad sí es este las cosas que quieres hacer, pero también pensando por qué y este por qué lo quieres y cómo lo quieres y cómo lo vas a conseguir. Igual lo puedes hacer tú mismo o este o en comunión, pero este siempre y cuando sabiendo por qué. Y aparte lo de la este, bueno lo de lo, lo salvaje que somos eh, instintivamente, pues yo no siento que es salvaje, sino que es eh, que el ser humano por naturaleza es este, es egoísta. Y eso está culero porque, bueno, pues es este... Bueno, por, es por instinto egoísta, ¿no? Por, yo me voy a remontar a cosas más actuales. Un ejemplo muy, pues, no sé, común. Es como de, pues, güey, tú estás ganando más que yo y pues por eso yo te voy a hacer que te despidan. Es un ejemplo muy simple. Pero en sí, este, hay veces que no se puede dar por, por esas, esas cosas y pues eso... Este, por eso creo que está bien que se abran estos espacios o cosas así igual no creo que el güey que se envidie porque estoy este, ganando más pues venga pero sí que, que sepa que, que pues no todo eso en la vida como el salario o esas cosas o algunas cosas que me parecen a mí un poco pues no muy importantes es el, el, la felicidad ¿no? y hay unas personas que se la buscan todo el tiempo. Por ejemplo, yo vi la película de busca la felicidad. No si la conozcan de Will Smith. No, no. no pero. Pero yo la vi y dije, pues ese güey porque está buscando la felicidad. O sea, pues tiene a su hijo. ¿Qué más le puede hacer feliz? O sea, lo que le hace mal es que ese güey no esté ganando el, lo que quiere, ¿no? Ajá, o que no tenga una casa o así yo digo, pues güey, júntate 500 pesos y vete a, a Guerrero y ahí quédate un rato, güey lo que consigues un poco más de, de ajá, algo así pero no, ellos quieren estar en la ciudad, quieren comer un chingo de cosas güey. y bueno, pues yo lo que, el punto es que, este como que esa película lo más este, simple que se me ocurre es que, pues no no creo que tenga que buscar la felicidad de esa manera sino como les digo como, como lo que tú quieres y pues este yo digo que pues para mí la felicidad sí es hacer eso es pues hacer lo que tú quieres pero siempre y cuando saber por qué y pues este también amando a los demás no, bueno, no que te cojas todo pero que, que, que estés este... ah, también que no. Pero, pero, pero sí este, eso básicamente es para mí y bueno, pues ya resumiendo porque este, eh, para ya no ser más largo, eh, pues sí, me gustó mucho. La verdad me trajo este, una... Eh, sí, bueno, me trajo ella. Y este, pues se siente... está muy bien este espacio, la verdad deberían de haber más, no sé si, si hay, no sabían sé que si existía este. Pero en sí, pues yo digo que la gente que ahora está todo el día como que saliendo de la... De la, de la bueno, saliendo al metro y estando a las siete, de las 7 a las 5, pues no sé, este, regresando al metro y pues es como que se carita un poco triste en la comida. Pues yo digo que esas personas deberían de, bueno, no venir que vean a un chingo de güeyes o que digan, no, no mames, sí, está bien. Sino que pues se pongan a pensar un poco y es que aquí pues nosotros ya sabemos, creo, ya tenemos como que una idea más clara de eso, ¿no? Pero yo no sé, bueno, se me hace un poco difícil que las personas comunes como las que les digo vengan a esos lugares o, o por sí mismos piensen, pero pues la verdad aquí me doy cuenta que pues el ser humano tiene pues sí posibilidades o potencial de pensar y para hacer mejor, no con lo que ponen, sino lo que él quiere. Algo ah, no así. Sé. Sí. De diferentes ideas, eh, desde los que pueden haber leído libros, en los que no, en los que quieren decir si lo que se me antoja, ¿no? porque es un buen ejercicio de intercambio y ojalá que eh, lo hagan en su lugar de donde vienen. No, no puede ser, no nada más esto que puede ser, o sea, ojalá encuentren a la gente con quien hacerlo más. y va a terminar en diciembre. ¿no? Y tal vez. Tal vez al final termine en un círculo en vez de en una formación como tal, pero bueno, ya veremos cómo termina esto. La cosa es que nosotros trajimos café, un café de cooperativa, y eh, tienen vasos ahí, entonces es, es, son desechables, pero si ustedes traen luego sus jarritas, vamos a estar viniendo todos los miércoles, eh, entonces si traen su, su, su vaso, su termo, su lo que sea. Igual, igual no generan tanta basura. Sí. Y es de cooperación voluntaria. Y ya si quieren café, luego también les podemos traer cuartitos chicos. Ahí nos ponen de acuerdo. Y ya eso es la única. Pues, bueno, dos cosas. Primero, la compañera que mencionó el libro de etiquetos, si lo puede subir a la página de taller, no, se lo agradeceríamos. En segundo lugar, dentro de 15 días, es el tema de Woodwin y su círculo, de ellos Shelley, Wolfe detrás, que no la... ¿Qué pronuncia? Mary Shelley y por, su, y por supuesto el poeta Shelley. Y también a Fourier, es muy, muy, muy grande el punto. Entonces les esperamos dentro de 15 días y una compañera quiere agregar algo. Este, nada más así en breve, ¿no? Qué bueno que hayan esos espacios para hablar de la libertad. Pero más que hablar de la libertad es vivirlo, ¿no? Ojalá podamos crear desde pequeñas experiencias. Eh, no importa que seamos poca gente, pero llevar a cabo colectivas, no sé, propuestas siempre van a haber, donde podamos vivirla, no nada más comentarla, sino que lo vivamos y eso nos va a llevar a vivir otras experiencias todavía más, con más gente y con mayor amplitud. Bueno, pues gracias por que vinieron, compañeros. Gracias a todas y todos.